Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Y bueno, esta vez vamos a reaccionar a un a un canal que yo lo sigo bastante tiempo, que también de, de argentino, ¿eh? ¿no? Se llama Rey tigrone el eh, negro, pero bueno, Grone, como YouTube funciona así, bueno. Eh, así se llama el canal. Que bueno, él hace compilado todo eso, lo que pasa en cualquier cosa relevante, ¿no? Y bueno, este subió hace poco... De la Argentina campeona acá es el título Entras y sos campeón del mundo De se es estrellas y obviamente entré Así que vamos a reaccionar este video Y solamente compilará todo lo relevante de este mundial Así que vamos a verlo ahora ¿no? y va Buen día Hermosa mañana, ¿verdad? Este programa <risa> es de <que> grosero, <risa> Buen día. <ríe> hermosa. hermosa Mañana. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres <ríe> y esos no servido, su contenido nadie lo debe ver. Godiano, es por un carajo, tomate late. Sí, Argentina. Sí, Vos crees que ¿Eh? nos traemos mil atropadas. Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Ah. <ríe> <ríe> Rompieron el horno. <ríe> Y que dudaron, bien la Este programa es <risa> irreal y grosero Este país es irreal y grosero <risa> ¿Todo <¿Tú> bien, Lauti? Buen día <risa> ¿Eh? Como esa <risa> mañana, ¿verdad? Qué lindo es el fútbol, uh, qué lindo es el mundial el Pero el más fútbol. lindo todavía es el argentino, carajo Suscribite oh. si sos campeón mundial, papi El momento ha llegado de concluir ya este hermoso camino Que me acompaña desde mi primer año en YouTube Es enano, sí señores Puedo decir, al igual que Messi el año pasado chiquito. Jaja, Messi campeón Pero esta vez, levantándola del mundo, pa ¡Vamos, <risa> <risa> Messi! <risa> <risa> <risa> ah. Messi. El furor fue tal Y el hincha argentino está tan loco Que pasaron cosas como esta Y yo quería hablar de los récords de Messi Pero esta imagen es No, esta imagen nos ganó oh, ¿Cómo coche hacía para subirse a la punta del obelisco, boludo? ¿Qué hijo de...? <risa> o sea, matás si se caen argentino, esos... ¿Gentino? Prefiero el término superior, superior. Esto es superior. buenísimo mirá, mirá, mirá, mirá cómo le tiraron un peluche de la Tortuga anilla. Nah, ese es de... Nah, es increíble <risa> qué lindo, a hacer reír hacia Messi boludo así se oh. están preparando los muchachos para ir a recibir a la escaloneta papá el Diego encima a un rato de haber llegado anoche casi la queda paredes eso no bien Twitter con urbanos se llevaron puesto un cable y no lo tiró el colectivo de onda boludo <risa> se cayó la gorra la Damián en este momento están rumbo a festejar con toda la gente, pero los muchachos de las calanitas salían del predio así <risa> Taco al lado? Ah, por pues el verdadero fumando porro tomando vino <risa> <risa> Ok FETEJE lío, festeje. Vamos a jarrita de vino, papá. <risa> Otro hito para Argentina, loco. Messi acaba de superar EL likes al huevo de mierda ese de Instagram y es ahora la publicación con más likes de todo el mundo. ¿Y esto? <risa> ¿Qué hicieron <siendo> el huevo? <risa> la foto que sube Messi a la mañana, <risa> boludo Obviamente hubo uh, festejos de todo tipo, como por ejemplo <risa> <risa> En baile ¿Qué te pasó acá como Comodoro, amigo? ¿y <risa> <risa> te pasó acá como Comodoro, amigo? <risa> a la ¡Oh, oh, oh, no lo Estuvo bueno pero el, el del otro, el otro boludo, el streamer, ese fue insuperable, ese día me maté y riso también cuando se rompió la cabeza contra el vidrio. <risa> Con... Le ganamos nada más y nada menos Que a la Francia de Mbappé Una de las selecciones favoritas a ganar este mundial La cual le frenó el corazón a más de un argentino Con esos goles inesperados Pero debíamos mm. ganarle, queríamos ganarle Para refregarle el trofeo en la cara a la tortuga Mbappé Además de no, todo lo que es esta hora de arte No te preocupes grone, Que acá tenés el premio Consolador Digo Consuelo Ahora decime vos qué pasó por tu cabeza durante esta jugada La muerte tío? Si ocurría lo peor probablemente todos hubiésemos quedado así <risa> ¿Se wow. acabaron? se Acabaron todas las colas juguetonas como les duele Ni Adolfo dejó tan a los franceses, boludo En la fase se pusieron las tres estrellitas Pero mirá, mirá ese detalle Ahí arribita, ¿lo distinguís? No sé, papi ¿Sí? Ya no empezamos a manejar para el 2026, me parece Además de la gran cantidad de se y xenofobia Que inundaron Twitter durante todo el Mundial No cumplí Ah, sí, el de los negros de Estados Unidos Y mucho más, no sé. Te... No <risa> podemos dejar él. afuera todas las casualidades, las cábalas, las coincidencias. Es que a veces hasta me asusta, boludo. ¿En qué creer y uh. en qué no? Las mufas, las antimufas, la linchada <susurra> Chapo Martínez, las brujas que hicieron un gran aporte para Argentina y e hicieron creer ¿Eh? a la gente que no creía. Valentín Torres, el siendo justo a la final, sabiendo lo bufa que es. Luisito <susurra> comunica. Macri. El doctor Bilardo viendo a Messi campeón. Maslatón haciendo cobertura de todo el mundial. El Chiqui Tapia. <susurra> <risa> Hubo de todo Canelo bardeando a Messi El doxeo a Mario RM El Kun y DJ Mario peleando Todavía no me ha pedido perdón eso es verdad. Ah, Pero ¿quién tiene, quién tiene que pedir perdón a quien no? Yo tengo que pedir perdón a quién. <coughs> Yo a quien no, Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto Nada más DJ <risa> ¡No! Mario DJ no! <risa> Mario que vuelen no, no, está no, por la Ah, eh? no, campeones del mundo. Pues si Mauro la tenés adentro. No. Nuestro somos campeones del mundo. Pues si Mauro la tenés adentro. No. Nuestro gran arquero Diby y sus locuras. ¿Qué están mirando el Jequeso? Sí? ¡Ay, mamata! ¡Ah! Rock. <hace> ¿Qué me estoy eh. olvidando, El stream del Kun con Messi y los muchachos. Sí, ya se, ahí llegó otro. Buenas noches. Buenas noches. Hola Leandro paredes? paredes. Hola Rodri de Paul. En ascensor llegó. A ver. tiene abajo que te ¿No? sale para mutearte? Para el sale para qué? Ahí ¿Sí? no, tiene abajo, no te sale? Se ríe porque dice que ahora igual a Pablo El, Pablo, cuál, de mayor, El meme de Papu Gómez y Beckham Se ríe porque dice que ahora igual a Pablo Pablo, ¿cuál? De los vallarrigas El meme del Papu Gómez y Beckham Beckham ¿Qué te reí? <risa> te necesitas ese, ese corte <risa> son ¿Eh? honestos, No son nada que ver, o sea, si te crees que sos Beckham, estamos Mira. jodidos <ríe> Orsić por la izquierda, Alejandro Papu Gómez en el palco, quedó fuera de la lista y la FIFA lo, lo invitó a formar parte ¿No era, era Beca? No, no, no, era ah, Papu Gómez. ¿Qué ah, oh, confundió? Era no, no, no, era, ¿Era Papu beca? Papu ah, oh, <ríe> Ahora también, Ahora es más parecido. ¿Qué parece? A ver, no. es verdad, espera uh, A ver, espera <risa> No, sí, boludo A ver, no, hablando en serio, guacho <risa> <No, no, no. risa> En este un aire, hijo de puta Messi haciendo el topo chillo La abuela, la, la, la, la Abuela, la, la, la, la Abuela, la, Abuela, la, la, la Ay, qué loco Siempre es para un café, ¿no? Bienvenidos a Finanzas 6 Minutos de... Be ¡Oh! El diario gringo ese diciendo que somos racistas porque no tenemos jugadores... Pero so, muy fanático en Eff Disney, eh. Grownes en la selección. Pa' que después aparezca Nefra totalmente Happy, Haciéndose pasar por un estadounidense. Dejando ¿Eh? a todos los gringos culo para arriba como con Dorito. ¡Where is Messi! ¡Guys! ¡Guys! ¡Where is Messi! I don't know, bro. Where is Messi? Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know. ¡En la final! ¡La reconcha de tu madre! <risa> los comentarios. ¡Uh, Messi! Messi! el español! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡El Lo y casi no rompe. Marley domando al árbitro del partido contra Países Bajos. Ah, está bien. Marruecos siendo la selección revelación de este ah, mundial. Sí, bueno, Vengamos a nuestros hermanos peruanos. La cantidad de gente famosa bancándonos. Don Omar, Bad Bunny. ¿Eh? Qué grande el muerto. <ríe> ¡Daddy Yankee! Hasta el actor que hace de Homelander ¡Miklovin, oh. boludo! ¡Miklovin! La locura fue tal que hasta el se abrió un fernet en pleno stream oh. ¡Sacá el fernet! Sí, ¡Qué tira! Otra vez, otra vez, otra vez No que la casualidad, muchacho No existe la Hace 17 años que le habían regalado en el Club Megafest para mandarle un trago directo del pico uh, ¡Qué probablemente! En el 2002, 2003 ¿eh? ¡Esta c****** de la concha de su madre! La locura es absoluta muchachos, la locura es absoluta Festejemos hasta año nuevo, loco La Copa del Mundo La Copa del Mundo aquí está mis manos Y una gala así Campiones del mundo Eso sí, todos los <risa> del mundo papá en el vestuario y en todo el país fueron una locura Llegó la hora de corchar ¡A la que concha de su madre! fuera que este fue el mundial más bober que he visto porque recordemos nah. que los cuartos de final se jugaron el 9 y el 12 estoy para que el domingo Enzo y julián hagan tres goles en los minutos 9 12 y 18 ah, amigos si lo hace McAllister al minuto 12 y festeja con un topo y después con una gallinita y grita river puro lo festejo como si lo hiciera yo literalmente bober oh. <risa> Perfume. ¿Eh? ¡Uh! <risa> <Increíble, ¿no? risa> es se Se trae Esta <risa> <risa> cosita Se ¡Qué Se Ay loco que está cansado <risa> guacho Se birra <risa> es Es verdad Ay loco No está cayendo nada Dos Tres Uno Dos Tres Canchero boludo Su canchero no, señor. Allá le nada, sin duda. Sin alguna este mundial ha sido de las cosas más lindas que viví en mi vida. No solo porque los sentí sí. una emoción superior y una confianza mucho mayor que el de 2014, sino que, al igual que muchos de ustedes es la primera vez en mi vida que veo a Argentina campeón del mundo y es una felicidad que no se puede ni explicar. Lo más. Uf, la de mi viejo vio capaz que tiene campeón de cuando tenía 8 años y a los 16, y yo recién lo veo a los 25 años. Bro. Lo lindo de todo este Mundial fue ir en contra de todos los anti Messi y anti Argentina que nos deseaban la mala partido tras partido. Eso es lo más lindo y lo más sabroso de haber obtenido la gloria y ver a Messi sí. levantando a esa hermosa rubia. esto lo tenga bien metido. Espero que por brindar no me vayan a marcar penal en contra. LTA Álvaro, LTA, mm. está recontracogido. <risa> solo humano, un lugar para vos, solo humano.com. ¡Buah! ¡Qué hijo de puta! Su regalo a Navidad no se sé dio, eh. Madre, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Argentina le ganen penales a Países Bajos y está en semifinales. Otros cuatro días de estar aguantando a Argentinos y niños rata. Es que hasta parece que todo se le está acomodando a Argentina. Primero tiene que enfrentar a Australia en octavos. Y ahora a Brasil que se iban a enfrentar en semifinales. Que no es prestigio a lo otro, fue difícil. Pierde y les toca a Croacia ni siquiera es que jueguen tan bien. Croacia um, estuvo en la final contra Francia en 2018, boludo. Por el bien del furbo, necesitamos que Croacia derrote a Argentina. Créanme, no quieren vivir en un mundo donde Argentina sea campeón del mundo. <risa> La Teresa de pelado. Ay, salimos el furbo. Ay, que Argentina no se haga campeón. Ay, qué mal que juegan. Ay, el Mundial está arreglado para ellos. No se olvide comprado. comprando. ¿Con qué te pensás que vamos a comprar el Mundial nosotros, pelotudos, si no tenemos ni para comer? Entonces... Yo no sé de dónde sacan los argumentos de que el Mundial esté comprado si sí, fue lo más difícil y Argentina está endeudada a la concha sobre este boludo, ¿no? Ay, Dios, me da ganas de enojarme con esos pelotudos. En, en TikTok hay mucho boludo. ¿Qué te pensás que vamos a comprar el Mundial nosotros, pelotudos, si no tenemos <risa> ni para comer <risa> sos es un hijo de puta. Mirá, mirá, Son mirá. muy... Difícil. muy difícil. Se van a la verga. Qué difícil. Qué no pudieron resolverlo en 90 minutos. No pudo resolverlo Lionel Messi en 90 minutos. México no pudo resolverlo en la fase de grupos. O no pudo hacer goles por su propia cuenta. Que tenía que depender Bueno, se, se, se quejaban de que tenía que depender de Argentina. hacer un gol más para clasificarse ellos. Y ellos no lo no podían. Tú que ser el divo? No son tan buenos entonces. Tomatela. ¡Tira! ¡Al palo! tía, ¡Al palo! Al palo ¡Tira! Al Para como todos, todos los que critican a Argentina ahora que salimos campeones, lo único que te dicen es, vuelvan a la realidad, a su moneda inestable. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¡Yo cobro el dólar! Aparte decime por qué querría ser parte de un país en donde su esperanza de vida es cruzar tranquilo el desierto para terminar chupándole el culo a un gringo por 5 dólares. Si el Papo Gómez es meca, yo soy este. Si tengo que firmar un 3000% de inflación para que en 2026 ganemos el mundial ahí en México. ¡Uf! Hasta me tatuó la gráfica. Si querés boludo Padrinos argentinos campeón del mundo No, no quería que ganara Argentina Pero acabamos de ver el mejor maldito partido en la historia de los mundiales No, fue un partido de la puta madre Para otros países es un, un mejor partido y, y la definición de fútbol Pero nosotros la, y la francesa y nosotros lo sufrimos como la gran puta El arbitraje fue asqueroso pero no puedo decir el arbitraje comparado con el de Argentina de Zolanda no fue tan desastroso, ¿eh? fue correcto. Muchos dicen que el penal de que le hizo el francés a Di María no fue penal, pero tampoco fue el del, de los franceses uno, porque hubo otro error de argentina que sí le pegó la mano, no pero eh, fue empate entre los dos, las cosas buena y cosas malas, es ¿eh? no sé por qué se quejan los mexicanos, los españoles y los franceses. Decir que Argentina no lo merece. Gracias Mike, gracias por tanto Nos vemos en 2026, loco Pero ahora pasemos a, a lo que fue la final Por lejos el partido que más sufrí en toda mi vida Y eso que yo soy hincha de Boca, ¿eh? remarco de nuevo Lo de Bober, porque se dio una cátedra y Show de fútbol durante 80 minutos Como suele hacer River, se sufrió Y se definió en los penales como es habitualmente En el mundo Boca, con huevo, garra Y corazón, eso sin nombrar la cantidad De referencias Bober que hay a lo largo De todos los partidos del Mundial, pero bueno Para ir concluyendo, este Mundial fue hermoso Fue muy emotivo, hubieron selecciones que sorprendieron, que dieron un batacazo dieron que hablar, aprendió, ¿eh? y fueron sorpresa para todo aquel amante del fútbol, y a pesar de esa mm. primera derrota con Arabia, jamás perdimos la ilusión, ah. la esperanza y la fe para ganar esta copa, esta tan ansiada tercera copa mundial, que nos llenó de alegría <ríe> y corazón a todos los argentinos yo sinceramente en el momento que se definieron los penales pasaron ante mis ojos todos los mundiales que vi desde chiquito uff, tonta de penales cuando vi la tajada y después el segundo error de Francia uff qué oportunidad dios santo ojalá no nos pasen no nos jodan más ya todas las veces que alemania nos había hecho sufrir esas veces que lloré no, ver, todo el día junto con mi viejo vale y cuando vi que montiel hizo el último penal dije ya está se terminó ya yo, mi viejo y yo lo, lo gritamos boludo le avisamos a todo mi mamá todo eso y ah, fue increíble yo hizo un golpe un golpe la pared boludo Ay. Uf. Cómo lo no, no, ¿no? <risas> Ya ¿no? Más, no más tristeza, no más por sí. mil noches, no más nada de eso. Somos campeones, carajo. Sé que hay muchas personas que se los perdieron y ustedes también me tienen Diego. muchas personas a quienes dedicarle esta hermosa alegría. Yo mm. personalmente se los dedicaría a mis abuelos que fueron los que me hicieron disfrutar de este hermoso deporte. Y me hicieron hincha de boca junto con mi viejo. Y que nada, loco. Vamos Argentina, carajo Somos campeones otra vez Y los anti-Argentina Que me recontrachupen la pija Cuídense, loco <risa> Que festejen porque nos lo merecemos Cuídense, un beso <risa> enorme, muchachos Vamos, Messi Ah, hermoso video, eh yeah, <risa> <risa> Ah, hasta actualizar la canción de la mosca. No te ¿Qué no no escuché ahorita? no vas a entender. Al final con Alemania, 8 años la dio Uh, cuando de secundaria de sol. No. Que yo ahora en Qatar. Y final con los franceses la voy a ganar. La... Chachos. La festejar. Ya ganamos la tercera. Nos somos campeón mundial. Y ahí terminó. Qué loco la puta este video tiene todo. Ok, me, me gustó bastante. <ríe> like y bueno, dejar el video original del Rey Tegrone abajo en la descripción. Y ok gente. Si te gustó, ya sabes, la una me gustea. pues compartir este video. Suscríbete a este canal para más videoraciones Y ok. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. <ríe> Soy yo y Nos vemos. Bye, chava Adiós. Bye bye, bye. ¡Vámonos! Argentina es el mejor país del mundo, lejos, lejos, lejos.